cuando él te ama se nota, cuando no se nota aún más no podemos engañarnos, no puedes engañarte y menos tú amiga mía cuando él te ama se nota y cuando no se nota el doble y la verdad es fácil saber cuando esa persona ya no siente nada por ti las palabras comienzan a ser solo eso palabras algunas más bonitas que otras pero cuyo efecto en realidad no es suficiente para hacerte sentir especial y lo sabes y lo sientes y entiendo que no quieras abrir los ojos porque te duele y es normal es en estos momentos cuando debes escuchar a la razón e ignorar un poco el corazón un hombre cuando está enamorado no solo te dice que te bajará el cielo y las estrellas, lo hace. Te demuestra que eres su primer pensamiento al despertar y el último al dormir. Expresa su felicidad al verte o al oír tu voz, porque sí, incluso por medio de una llamada, puedes sentir que de verdad te quiere tal vez no será su prioridad porque él debe también estar pendiente de lo que ocurra en su vida pero sin duda formarás parte de lo que él considera valioso para su vida aunque tus ideas sean un poco descabelladas te apoyará y cuando no lo haga te hará entender el porqué pero no te preocupes lo hará por pensar en tu bienestar Sentirá que se quedará a corto ante tanta belleza. Será tu admirador número uno. Que la distancia no te haga dudar del amor que siente por ti. Habrá días buenos y otros no tanto. Pero eso no será impedimento para demostrarte todo el amor que siente por ti. No podemos ignorar que la distancia... Es un factor importante. En ocasiones puede ayudarnos a reforzar la relación y en otras debilitarla. De ustedes dependerá utilizarla a su beneficio. Como pareja, claro está. Un hombre enamorado, mientras tenga la oportunidad de hacerte feliz, lo hará. Te demostrará lo importante que eres en su vida. Lo hará cada día hasta cansarse lo hará hasta quedarse sin aliento y sentirá que todo su esfuerzo ha valido la pena porque tiene a su lado a la persona más maravillosa del mundo a ti atravesará desiertos tormentas y todo para verte al menos unos minutos para robarte al menos unos cuantos besos y sacarte esa sonrisa hermosa que tienes un hombre que te ama no solo te dirá que te llevará hasta la luna, uno que de verdad te ama, te hará tocarla. No solo te dirá lo mucho que te quiere, te lo demostrará todo el tiempo. Un hombre que te ama, no se alejará al ver que las cosas se han tornado difíciles. Un hombre que te ama, se quedará a tu lado y te ayudará a solucionarlas. Y aunque no pueda hacer mucho, porque eso puede ocurrir, al menos te brindará todo su apoyo y sabrás que podrás contar con él en todo momento. Un hombre que te ama. Puede ser un poco torpe a veces. Y es normal. Lo es, porque simplemente está emocionado de verte. Y es tanto el amor que siente por ti, que no sabe cómo expresarlo. Y este decide salir cada vez que tenga una oportunidad. Eso no es lo mejor. Lo mejor es que te transmitirá tanta confianza que querrás ser alguien mejor. No solo para ti, sino además para él. Porque se lo merece. Un hombre que te ama, jamás. No te permitirá agachar la cabeza. Jamás te humillará. Jamás te limitará. Incluso si sabe que debes continuar tu camino sin él lo aceptará porque para él tu felicidad es muy importante ese es el tipo de hombre que debes permitir entrar en tu vida hombres que valen la pena querer y por los que vale la pena luchar personas que te impulsan a ser mejor cada día esas son personas que valen la pena esos son hombres que valen la pena no como aquellos que en lugar de apoyarte Solo buscan encerrarte en una jaula y darte solo un poco de agua para mantenerte a, a su lado. No como aquellos que se preocupan solo por su felicidad, mientras que la tuya la hacen a un lado. Cuando él no te ama, se nota incluso en la mirada.